Desde ese otoño te recuerdo Te fijaste en mí El día de nuestro primer beso Te veía sonreír Y ha llovido tanto desde entonces Nos hemos visto crecer Para mí este tiempo ha sido poco Tú lo vas a ver Fueron tantos años a tu lado son más de un millón de pasos luego de todo lo que me has dado ya debes saber que serás el amor de mi vida mi fantasía y un poco más porque vas a mi lado en cada día y con tan especial Quiero celebrar Por las cosas buenas Y otras malas Que tuvimos que pasar No somos perfectos Y está claro No somos tal para cual Todavía preguntas Si te amo Eso no va a cambiar Fueron tantos años A tu lado Fueron más de un millón